Señorita, no pretendo ser grosero Solo decirte que la quiero Y que hoy luce hermosa No me malentienda, yo soy todo un caballero Y es por eso que prefiero Platicar sobre otra cosa Llevo varios días observando Cuando pasa, mi corazón se agranda Y se expande como un globo Solo usted me ofrece Esta sensación escasa, siento que El reloj no avanza cuando me mira a los ojos Hay veces que no duermo Prisionero del desvelo Porque mi paz y mi tiempo fueron mi más te robo, usted es la ladrona Y no los pido de regreso Y para serle más sincero Usted da vida a este loco Puede que este encuentro sea muy inesperado Pero hoy quise expresarme Y que supiera lo que siento Es que pocas veces yo me encuentro relajado Porque ansiaba demasiado Que llegara este momento Y eres un tesoro Me enamoro. Y tal vez no sea suficiente hablar con la verdad. Las palabras son vacías y después no se va a actuar. Pero usted no hizo nada y de la nada se volvió mi todo. Y como viene tanto, pues que está de igual modo. Y no me agrada pensar que está sola. Yo quisiera ser guardián de sus más felices horas. Sentir el molde de sus manos, escuchar su voz a diario, recorrer el calendario estando a su lado. Y Generalmente soy muy callado Un poeta solitario que relata lo pasado Así de abandonado me asomaba en la ventana Y verla caminar iluminaba mis mañanas Gracias de todo corazón Mil gracias la sonrisa que usted tiene sobre mí hace magia la señorita no pretendo ser grosero pero Es importante que usted sepa que la quiero Eres un tesoro los días Sería el mejor en si usted estuviera cerca Yo necesito los colores de tu risa Tengo el buen sabor de tu foto en la repisa Que más quisiera que poder estar contigo? Dejar de ser un total desconocido y Que se escriban nuestra historia sobre el viento y que se llene de tu y yo cada momento y esos caminos que recorro sin alerta serían mejor si usted estuviera cerca. necesito los colores de tu risa, el buen sabor de tu foto en la repisa, Que más quisiera que poder estar contigo, dejar de ser un total desconocido y que se escriban esas historia sobre el viento y que se llene de tu y yo cada momento. Esos sin alerta, serían mejores si usted estuviera cerca Necesito los colores de tu risa, el buen sabor de tu foto en la repisa. Que más quisiera que poder estar contigo? dejarte de ser total desconocido Y que se escriban esta historia sobre el viento y que se llenen de ficho cada momento Necesito los colores de tu risa, el perfume de tu voz Buen sabor de tu foto en la repisa, la sensación de tu calor, día.